Vean ¿Cómo se activa la... la visión nocturna? No te voy a decir ¿Eh? Sí. ¿Cómo corro? Por la ventana, por la ventana ¡Hola! ¿sí? ¡Suscríbete por ahí! <tose> ¡Corre, corre! ¡Uy, <tose> perdón! decía... ¡Ah! me de ¡Ah! ¡A! ¿Cómo ¡A! Vamos, No es donde ¿Sí, Digo las moscas. Es una chule. Levanta ahorita con el Se me Oh, ¿Qué oh, es Hola, hola, hola, hola, hola, salir? hola, que que ya, no, si yeah, ya sé. Buen día, Está. Está la más Oh my god. Mato no es, parkour. Ese, ese movimiento es que ¿no? para pa, pa atrás, hace para atrás. Yeah. Como la cosen de la piel y Así como tenía esa... Es tomadura lo echado, los Interrumpimos esto porque el chat lo acaba de llamar su mamá ¿Dónde? Yeah. Regresamos, ¿ya se cortó la llamada? Regresamos, ya a su mamá ya le pegó el chat he No Ahorita Ya cruzo eso y ya te toca guardar a ¿Sí? ti Sí Ya sé, ya sé que sí te... ¿Cómo ¿Por qué no te ¿Qué ¿Qué no ¿Qué? ¿Qué es eso, ah, pocas nos va a escuchar ese sí, ronco izquierdo como tú La panzona No, no lo sientas Derecho, seguro ¡Sí! ¡Ya, bueno! ¿Qué yes. Deja que se brinque ¿La pura se me está? Corre, corre, corre. Porque si te agarre ya, ahí se escucha. Eh, se la voy a... Bueno, hasta aquí el video. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta segunda parte de Outlast. Sé que no lo hice así corridito porque estábamos grabando y se borró todo. Bueno, no se sé, grabó y la cagué y, ya. y en este video le quiero mandar un saludo Que tanto estuve enfadando a Paola sí, Corona Sí, todo para todo el día Paola ya. Corona Saludo a Paola Corona Paola Corona Y Paola. saludos a Gilberto Salud. a Corona También pa Saludos ya. para todos los suscriptores que están Sí, para todos, para todos, para los 300 sí. sí, saludos Bye, bye Y un gracias por suscribirse Like y ah. chupamelo eh. Hasta para allá